Por un momento, un breve laxo del tiempo, del universo un segundo. Sin embargo, parecía que todo se iba a acabar, una distancia mortal separó nuestras vidas porque viene del pueblo y comprende el pueblo eres un reflejo de nosotros y nosotros de él ¿sabes? un humano total integral y muy espiritual una persona muy sencilla, una persona frontal. Tiene sentido el humor, ¿no? Y el que tiene sentido el humor es inteligente. Creemos en él ciegamente, porque él sabe llegar. Quiere a su patria, da la vida por este pueblo. Él sencillamente es un maestro. Uno sabe quién lo quiere bien. Y con él lo extraordinario se ha vuelto cotidiano. ¿De quién hablamos los venezolanos? Cuando definimos una virtud, un rasgo de carácter, estamos hablando de algo que tenemos, que querríamos tener o que nos proponemos conquistar a través de la voluntad. Los venezolanos estamos comprometidos en un proyecto que es el de tomar en nuestras manos nuestro destino. Es el proyecto de la democracia participativa es distinta de la mera democracia representativa que consistía en votar por alguien para que él tomara todas las decisiones. Entonces oigamos hablar sobre esto al pueblo, al presidente pueblo que es el que manda en Venezuela. El proceso en el que estamos comprometidos los venezolanos presenta dos peculiaridades muy relevantes. La primera es el intento de construir un socialismo por la vía pacífica. A pesar de todas las agresiones y las provocaciones eh, violentas, internas y externas, mantenemos la vía pacífica y estamos dispuestos a seguir por ese camino hasta que tengamos que defender eh, nuestros derechos. En segundo lugar, eh, otra singularidad es el hecho de que este socialismo, este proyecto, ha resistido ocho consultas electorales y no solo ha vencido en ellas, sino que en cada una de ellas el respaldo del pueblo ha sido cada vez más categórico y más contundente. Bueno, vamos a explicarnos el porqué de estas dos uh, singularidades, de estas dos uh, características relevantes del proceso que nos une a todos. Ya, los procesos electorales venezolanos eh, sirven para lo que sirven en todas partes, que para elegir a la, a, a la persona de la preferencia del pueblo. Pero también sirven, por, están sirviendo por una cosa muy buena, gracias a la oposición, y es para de, determinar quién es demócrata y quién no es. Porque aquellos que no aceptan, sino que ellos ganaron, no pueden ser demócratas, porque tú tienes que aceptar que o ganas o pierdes. Cuando tú juegas cualquier juego, verdad, desde pico pico, pasando por fútbol, pasando por ajedrez, pasando por lo que sea... ¿verdad? o truco, tú juegas o ganas o pierdes. Y si pierdes, perdiste y ya está, pues hay que saber perder punto. Parece ser que no les ha quedado claro que es el presidente Chávez eh, la persona que queremos como líder, como líder de los venezolanos, como protector, como guía. Nos sentimos identificados y verdaderamente conmocionados por su lealtad. Mira, yo creo que Chávez... Es el, el primer presidente que hace esa conexión directa con el pueblo en su conjunto, que le habla en un lenguaje que el pueblo puede comprender, que no está buscando palabras rimbombantes o altisonantes para comunicarse con la gente, que además es un presidente que se siente cercano. Fíjate que la mayoría de la gente no le dice presidente, la grandísima mayoría de la gente le dice Chávez. El pueblo se merece un presidente digno y este presidente es el que nos ha sacado, como quien dice, de la miseria, en la que vivimos de hace más de 40 años. La conexión y el código que se maneja entre el comandante Hugo Chávez y el pueblo es un código que no lo conoce nadie en la oposición. Y no lo conoce por una cosa muy simple, ellos están acostumbrados al discurso hipócrita, el presidente no lo tiene. Él ha formado parte de ese pueblo y de ese de esos grandes líderes que han tratado de llevar eh, una idea de solidaridad, de unidad, de lucha, de amistad. Ya no nos llamamos etnias ni minorías, simplemente somos pueblos y comunidades indígenas y en la constitución bolivariana de Venezuela aparecemos con un capítulo completo. Tenemos tanto derecho, tenemos tanta voz como también tenemos nuestros votos. Desde 1998 ...y esto hay que subrayarlo de manera contundente... Eh, ...el país estaba en una situación de inercia política... ...nadie en, se atrevía a opinar a favor... ...de defender lo que era la venezolanidad como tal... ...sin lugar a dudas que a partir de 1998... ...con una figura institucional como el presidente... ...a la cabeza el país recobró... ...¿verdad? ...todo ese interés por el, la lucha política... ...por sentirse importante. Supo despertar al pueblo... Es un proceso electoral que ha incorporado a la gente no solamente en el voto, sino también en su participación desde el mismo momento en que la gente eligió la democracia, eligió la constitución, votó por esa constitución. No. Es decir, que ahí se rompe, que ahí hay un cambio con todo lo anterior. Que todo lo anterior te robaban el voto, te compraban el voto, aquel eslogan, aquel dicho que decía que acta mata voto. Todo eso, todo eso ya es pasado, porque se puede decir que en este, en este país todo... Todo tiempo pasado fue peor. Cada día la revolución va creciendo, entre todos los venezolanos, Todo lo que hemos querido desde hace muchos años atrás. Tiene el don de, de, de, de buscar solución a los problemas del país. Ya han pasado como yo, ocho, ocho elecciones y sigue mandando. Eso, eso va a entender de que el liderazgo cada día crece más. Yo creo que si lo sigue ratificando, lo puedo resumir en una sola palabra, en credibilidad. Creen en él. un hombre de palabra que dice, lo voy a hacer y simplemente lo hago. Un proyecto político se legitima por el consenso de los electores pero también se justifica sobre todo por su obra y el proceso bolivariano tiene una obra casi sin precedentes en la historia de Venezuela en primer lugar ha preservado la educación gratuita ha preservado el derecho a la salud ha preservado la seguridad social que estaban a punto de ser liquidadas por los gobiernos neoliberales. Además de eso, ha cumplido colosales obras de infraestructura, de comunicación, ha construido el metro de el metro de Maracaibo, el metro de Valencia, ha extendido el metro de Caracas hasta Los Teques, ha hecho ferrocarriles por el interior del país y tiene proyectos de relanzar una red ferrocarrilera que fue destruida a mediados del siglo pasado ha construido el puente sobre el Orinoco que abre el camino hacia la integración de Guayana y la integración con el gran bloque del Mercosur. Pero más importante que esto son las faenas de las misiones. Las misiones han cumplido tareas sin precedentes, han acabado con el analfabetismo, han llevado la salud de manera eficaz, directa, y efectiva y preventiva a las grandes mayorías venezolanas han creado nuevas facilidades educativas que en general más que duplican todas las que existían anteriormente en el país pero quienes debemos hablar de esto son somos los beneficiados y por eso vamos a darle la palabra a todos los venezolanos lo peor que nos dio la cuarta república es esa mentalidad de, de atraso de mezquindad, de egoísmo, esa, esa, esa mentalidad de corrupción, de la impuntualidad, de tantas cosas negativas. Y eso nosotros lo tenemos que cambiar, ese disque, hacia, hacia lo positivo, hacia el sur y no hacia el norte. No, yo creo que el peor vicio que todavía queda por ahí es la cultura ADECA. Hay gente que uno sabe que es adeco porque uno lo descubre en el cuerpo, la forma que tiene en el caminar. Tú ya sabes que en la manera de manejar el carro, uno conoce... Hay un dif... como decía Aníbal Nazo, hay una cultura de que uno rápidamente le identifica. ¿Cómo se come? comerse una arepa de chicharrón, por ejemplo? Uno sabe que ya es adecuado. ¿no? Mira, la Cuarta República te dejó el caracazo, Te dejó un país eh, sumido en la miseria, en la pobreza y en la corrupción. Eso dejó la Cuarta. ¿Les guste o no les guste? Ellos nos han dejado a nosotros, digamos, la inseguridad. Nos han dejado la... Los lo miles y tantos de muertos que durante más de 40 años este, han existido Nos dejó el fantasma de, del fracaso, de sentirnos tan fracasados de nosotros mismos Que esa figura de optimismo, esa figura de deseo de salir adelante, nos la cercenaron Lo que dejó la gente de la cuarta fue un daño, creo que incomparable en toda Venezuela En toda la estructura, no solamente en la deportiva, en la cultural en la social, en la de salud Y creo que en siete años eh, el presidente ha hecho, bastante, hecho mucho la sociedad. Yo me voy con los muchachos, jugar a hacer la revolución. Usted me perdona, don, yo no sé filosofar. No hay peor ciego que el que no quiere ver, como dice el refrán, ¿no? Y obviamente fue la oposición negar. Eh, la grandísima cantidad de cosas que se han hecho seguramente pues intentan con todas sus fuerzas tapar el sol con un dedo. Ahora la obra de, del presidente Chávez, la obra del equipo de gobierno está en la calle. Las misiones son es una estrategia de inclusión masiva y acelerada que busca eh, también socializar los derechos fundamentales del hombre. Tuve la oportunidad de ser coordinadora nacional de Robinson 1 para el sector indígena, donde los indígenas por primera vez vimos llegar una misión hasta lo más alto del de Orinoco, como a lo más alto de la Guajira, y donde los pueblos indígenas aprendimos a leer y a escribir gracias a la misión Robinson. El proyecto del, del tren es para mí uno de los proyectos que nos pudiera unir a toda Latinoamérica. O sea, si nosotros empezamos a, a tener visión de lo que es el tren en realidad, es la visión que él tiene hacia el sur. Ha construido muchas cosas, sobre todo las misiones. Este, se ha abocado a las clases más necesitadas, a reparar las casas de las personas que viven humildemente. Se ha, bueno, sobre todo por la clase más necesitada se ha abocado el presidente. Y tú con todo, no ha incluido a nadie en este proceso. Muchas veces no tenemos que creer en lo que dicen los demás, sino en los hechos. En palabras, sino en hechos. Mira, comenzando por la misión Robinson, misión Riva, misión Sucre, universidad bolivariana, centros diagnósticos. En salud, el país ha avanzado en un 80, un 90%. Las misiones son un éxito total, no solamente aquí en Venezuela, sino que muchos países, no solamente de América, sino de Centroamérica y del mundo, quieren imitar lo que estamos haciendo en Venezuela. Ahora sí, ahora con las misiones podemos aprender a leer, a escribir, podemos seguir adelante, podemos ir a la universidad, muchas personas pudieron terminar su bachillerato y ahora con esta oportunidad pues no es un pueblo ignorante sino todo lo contrario, ahora somos un pueblo que estudia, que lee, que se defiende. Yo creo que sí, que el gobierno no ha hecho nada, no ha hecho nada con la oposición. Es que es un chiste, o yo no entiendo, porque uno, ¿cómo hace uno para no ver las cosas? ¿no? Uno sale a la calle, ¿verdad?, y se encuentra con una nueva estación de metro, se encuentra con una, un, un, tren, un tren nuevo, se encuentra con un, con un centro diagnóstico integral, con un hospital, con una misión de no sé qué cosa, con un poco de gente que sabe leer. Yo creo que a muchas de esas personas de la oposición habría que llevarlas a la misión milagro para que a ver si se les quitan los terigios de los ojos y empiezan a ver de verdad. Un venezolano es un ser humano y por lo tanto comparte todas las grandezas y las pequeñeces de la humanidad. Un ser humano que está unido en torno a un proyecto de futuro. Y ese proyecto de futuro parte de una visión. ¿Cómo nos vemos los venezolanos? ¿Cómo somos los venezolanos? ¿Cómo esperamos ser los venezolanos? Bueno, tenemos la palabra. Yo en estos días dije que difícilmente Venezuela parió un líder como, como es Hugo Chávez. Difícilmente. Ojo, estamos hablándote de Bolívar hacia acá. Sin sin menospreciar el genio de Bolívar. No es un presidente de escritorio, es un presidente que es de calle, que viaja, que es, un, es una persona muy sagaz, es inteligente, tiene un buen discurso. Porque nos ha hecho grandes. Nos puso eh, a nivel internacional en todos lados, puso a nombrar, enalteció el nombre de Venezuela. Por primera vez se reconoce internacionalmente que Venezuela tiene un gobierno que siente un poco aquello que decían de que nada humano me es ajeno, pues para, para, para el presidente pareciera que nada humano le es ajeno, que todo lo que pasa, le duele, que le, donde se ofende el ser humano se está ofendiendo al, al presidente o al país y él lo demuestra con la solidaridad. Él es un humanista porque él cree primero que nada en la igualdad, él cree en el hombre nuevo, él cree en ese ideal del Che Guevara, él es un hombre netamente revolucionario. Es un líder mundial, es humanista, él tiene todo, es como un libertador nuevo que ha renacido en este país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 pero no deben ser muy, muy, muchos por ahí. Porque él recoge eh, no solamente la combinación de raza óptima, como él la llama, sino que además es, está en la esencia, está en, el, en, en, la, en, la, en la sabia misma, en el nervio mismo de lo que es ser venezolano. Mira, yo creo que es la primera vez que nosotros tenemos un presidente en la historia democrática de Venezuela que de verdad se sabe el país. Pero Chávez no se sabe el país porque se lo contaron. No, Chávez es se sabe el país porque se conoce cada rincón de Venezuela, porque lo ha pateado, porque lo ha caminado. Se conoce cada sabor de nuestro país porque ha comido la comida de, preparada por las manos de mujeres venezolanas en cada pedacito de tierra de nuestro pueblo. Es que ha olido el pueblo, o sea, se ha olido, sabe cómo huele el guárico, sabe cómo huele la apure, sabe cómo huele el amazona, sabe cómo huele el zulia, sabe cómo huele margarita, o sea, sabe cómo huele todo, o sea, y, y además se conoce al país de una manera que es Impresionante desde el punto de vista cultural y artístico. Mira, cuando Chávez canta las canciones de Venezuela es porque se las sabe. O sea, no es porque se las aprendió para el discurso ese día ni porque se la para montar el show en el Halo Presidente. No, es que se las sabe porque la cantaba chiquito. El hecho de que él sea original, que sea auténtico, yo creo que fue lo que nos hizo creer en él, sobre todo la sinceridad. Cuando esa, ese ser humano admitió entre las cámaras Oye, yo hice esto, lo asumo, y bueno, que caiga la ley sobre mí y sencillamente doy la cara por mi pueblo. Mira, eso fue la, la gran frase del por ahora, lo que realmente hizo que el pueblo venezolano confiara. Porque desde hace mucho tiempo, es más, no, de verdad no existe memoria en lo que es la Venezuela, en donde un político venezolano o algún actor eh, eh, ...que haya actuado a nivel político, social o militar... ...haya dado la cara por los actos que ha realizado. Es muy criollo, y rompe el protocolo... Este, ...hace lo que quiere hacer, lo que siente en el momento... ...dice lo que tiene que decir y es muy directo... ...yo pienso que el error de muchos venezolanos... ...es que no decimos las cosas directamente... ...sino que a veces por segunda persona... ...él es muy directo y pienso que eso es lo que le ha dado era con Venezuela... ...y a mí me gusta así, bueno, que él diga las fallas que tenemos como personas en todas las estructuras como regaña a los ministros, en las cámaras. Sabes el llanero, llanero de, lo, que, lo que se puede llamar llanero de pura cepa. Vuelvo a repetirte, convertido en un hombre universal. Pero es el llanero, el, el, digamos, el llanero en el sentido del, del hombre que lidera y sabe mandar. Chávez es como una mezcla del negro, del campesino, del indígena y porque es de nosotros. Y es que un presidente que nos ha dado mucho amor, eh, cuando se acerca a los pueblos indígenas no lo hace por hipocresía. Nuestro presidente no es inalcanzable, nuestro presidente está con nosotros, hombro a hombro, calle a calle, barrio a barrio. Él habla en nuestro, en nuestro, en nuestro lenguaje de una manera muy sencilla, muy clara, nos explica, nos enseña nos educa, nos fortalece, nos llena de valor, nos llena de espiritualidad y ha llenado de la revolución de espiritualidad y el misticismo. Y eso es lo que ha hecho que nosotros nuestro motor interno cada día sea más alegre, más vivo y cada día esté más presente nuestro sentimiento de despertar y de seguir luchando por esta patria. Es una combinación de indígena, del negro, es un, una persona de pueblo y se le nota en su forma de ser, de actuar y de pensar. No es rebuscado, no, él no rebusca palabras para decirle al pueblo lo que en realidad siente y le sale, no no no tampoco es algo montado, le sale de su, de su corazón, le sale de, de, de, de sus pensamientos esas palabras humildes, esas palabras de pueblo, esas palabras co coloquiales, digámoslo como nosotros los venezolanos lo decimos. Pues. Él forma parte de nuestra familia, él es como si estuviera un gran amigo tuyo en el poder. Chávez nos entiende porque él viene de nuestro mismo proceso, de un proceso humilde, de un proceso de abajo. Él entiende, sabe lo que es pasar hambre, él sabe lo que es tener un problema, él sabe lo que es tener una situación difícil económica, él sabe lo que es la parte del amor, de la familia, el contexto del amigo, el contexto de la solidaridad. Es un hombre que sabe realmente entender por qué, porque viene de, de, de, de hecho, hecho de la misma pasta que estamos hecho nosotros, del mismo barro. Estamos hechos estamos hecho iguales y por eso nosotros nos entendemos con él y se entiende con nosotros. Si en la oposición no hay una persona que recite un poema o un verso como lo hace este hombre, olvídense. Yo lo veo perfecto como persona, como ser humano, como deportista, porque tiene un solo efecto, que no los baloncesto. Y eso es lo también que hay muerte este presidente, que es más amante de los Bueno, y también lo, ahí lo, lo perdono porque es Magallanero. Entonces, lo que está haciendo malo, porque no juega que lo está haciendo bien porque es Magallanero. Entonces, de verdad un gran presidente, una deportista y pienso que juega todos los deportes. Chávez es un soldado. Solidario. Esperanza. nuestro mensajero. Él es un ser especial. Fantástico. Grande. Pueblos revolucionario. Oh, <risa> el comandante.